Mira, un tercio, si tú divides 1 entre 3, te invito a que hagas la división. Recuerda que todas estas operaciones son sin calculadora, pero un tercio es la tercera parte de algo. Es 0,333, esto es periódico, tiene infinitos decimales. Como este número no supera, atención, como este número no supera el 5, o sea, no es punto 0,337, tú no, tú no le aumentas el dígito a ese 3 para conseguir el 4, por ejemplo, como dice la opción B.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 Esto, si lo queremos redondear, si lo queremos aproximar, el número que está más cerca de un tercio es 0,333. Se deja hasta allí porque no se puede, en ese caso, aumentar. O sea, si tú tuvieras, por ejemplo, 0,3338, ¿qué hace uno? Bueno, este 8 aumenta un decimal acá, por lo tanto, se aproxima a que eso es 0,334. Entonces, mira que no podemos decir 0,334. 0,331 está muy lejos, 0,332 no aplica. Mira que aquí la respuesta correcta simplemente es una pregunta de concepto. Y en este caso, correctamente sería la opción que, ya la viste, ya de una opción A. Listo, la pregunta 3. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.